¿Qué tal chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich y hoy os traigo un nuevo vídeo de las nuevas tácticas de FIFA 20. Con estas tácticas vamos a ganar muchos más partidos y vais a notar una gran mejoría en vuestro equipo. tenemos que hacer es poner en estilo defensivo presión fuerte porque con la presión fuerte vamos a quitar mucho más balones y vais a ver la diferencia totalmente de los defensas, vais a, a quitar balones muy fácil, en anchura pues 6 rayitas y en profundidad 5, eso son las tácticas defensivas que van súper bien ya veréis que la defensa lo vais a notar mucho mejor, si queréis hacer un cambio por ejemplo en la anchura y profundidad pues la podréis hacer obviamente pero eh, Tienen que ser similar al nivel que he dejado yo en pantalla Bueno y vamos con la táctica de ataque Estilo ofensivo equilibrada para buscar mejores pases y sobre todo los, los pases a hueco la anchura, pues 6 rayitas y jugadores en el área 5, ¿vale? Son los más aconsejables para las faltas y demás. Bueno, eh, los corners 3 y faltas 2, aquí es vuestro gusto, aquí tampoco le voy a juzgar nada, no le voy a decir nada, aquí es vuestro gusto. Ahora vamos a lo más importante, a las tácticas de los jugadores. Y bueno chicos, primero de todo, vamos a ir por los laterales, ¿por qué por los laterales? Porque los defensas centrales y los porteros tienen todas las tácticas por defecto Entonces los laterales necesitan actitud ofensiva, quedarse atrás, interjecciones agresivas ¿Por qué? Porque vais a notar muchísimo que vais vais a defender mucho, mucho mejor Pero tener cuidado por irse dentro del área, porque le podéis quitar un penalti que no lo es y luego, tipo de carrera, ataque mixto, o sea, por defecto. Y bueno, ahora vamos con los mediocampos. El apoyo del ataque por defecto, apoyos en los centros por defecto, interjecciones agresivas igual que los laterales... Libertad de posición, conservar la posesión y posición defensiva, marcaje en los centros. Y ahora los extremos: apoyos en defensa, defensivo básico o bajar a defender. Crear oportunidades, pues por defecto. Actitud de apoyo: desmarcarse, lo que ya se le he dicho con los triangulazos. Eh, rechaces y remates. Y inter intercepciones perdón, en agresivas. Y por último, pero no menos importante, las instrucciones del ariete. Actitud de apoyo, quedarse en los centros, actitud ofensiva, desmarcarse, intercepciones agresivas para defender mejor y apoyos en, defen en defensa básico, ¿vale? Por defecto. Y así vamos a jugar bastante mejor los partidos. Ya veréis la diferencia, chicos. El autor del vídeo del fondo es Remember, así que suscribiros a su canal si queréis. y Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dadme un gran like y suscribiros al canal si no lo estáis. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.